Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar del uso de las pantallas en verano. Bueno, el verano ya está aquí definitivamente y nos toca a nosotros como padres ayudar y pensar en qué van a hacer nuestros hijos con todo ese montón de tiempo libre que tienen por delante en esta época del año. Uno de nuestros mayores miedos puede ser el que se vayan a enganchar los dispositivos constantemente y vayan a desaprovechar oportunidades apetecibles en este tiempo. Entonces hoy os voy a dar algunos consejos para que esto no ocurra. Lo primero, como siempre, es hablar mucho con nuestros hijos ¿vale? y hacerles entender que en este tiempo pues, eh, no hay prisa, tenemos tiempo de sobra, entonces que podemos dedicarlo a hacer todas esas actividades y a estar con toda esa gente que a lo largo del curso, por los horarios y las prisas, no tenemos tiempo. Sabemos que ellos tienen muchísimos amigos en las redes sociales y que hablan constantemente con ellos a través de WhatsApp u otro tipo de aplicaciones, pero vamos a hacerles entender que, oye, también puedes quedar con esos amigos, entonces, que esas amistades reales, físicas y mucho más cercanas tengan un lugar primordial durante este verano. Para esto nos va a ayudar un montón establecer tiempos libres de pantallas, blindar algunos momentos del día, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pero a lo mejor con más hincapié ahora en verano, para que no haya eh, tecnología de por medio. Por ejemplo, las comidas o, muy muy importante, las horas de sueño. Para esto, un consejo que nos puede ayudar es establecer un punto de la casa donde vamos a dejar cargando los móviles de noche un punto en común, en la cocina, en el salón y que en las habitaciones no haya móviles durante la noche de esta manera vamos a proteger el sueño de nuestros hijos que es tan importante esto aplica a nosotros también ¿eh? el hecho de que vean que para nosotros también en verano hay otras actividades mucho más interesantes y apetecibles que estar con el teléfono, ordenador o tablet y para ello nos puede ayudar un montón instalar algún tipo de aplicación de control de uso del móvil vale. este tipo de aplicación nos dan estadísticas sobre qué aplicaciones utilizamos más, durante cuánto tiempo y de esa manera poder controlar mucho más el uso que hacemos de estas. Como padres es fundamental que valoremos el tipo de dispositivos que ponemos en manos de nuestros hijos y a qué edad lo hacemos. No nos dejemos llevar por la excusa fácil de que bueno, es que ha sido un regalo o es el único de su clase que no lo tiene. Además, si aún así tomamos la decisión de que el niño tenga una tablet, móvil, etcétera, no olvidemos que nuestros hijos nos necesitan para ese desarrollo y aprendizaje digital. Entonces, no les dejemos solos con ellos, sino que mejor pasemos a formar parte de ese entorno digital para ayudarles a hacer un uso responsable y productivo de las pantallas. Pero bueno, como siempre, los cambios drásticos no suelen ser el mejor camino. Si nuestros hijos han tenido unos hábitos a lo largo del curso y ahora en verano queremos que estos sean diferentes, probablemente lo mejor es que sea un cambio progresivo y que vayamos mmm, estableciendo pautas poquito a poco, siempre hablándolo para que todos sepamos a qué atenernos. Y bueno, desde luego nos va a ayudar muchísimo a desengancharles de los dispositivos, proponerles actividades divertidas, diferentes y aunque no es fácil contentar a todos, pues que podamos llegar a acuerdos y que todos tengan la oportunidad de disfrutar de cosas que les divierten y les interesan a lo largo de este verano. Como siempre decimos en Captain, la educación es fundamental en el desarrollo digital de nuestros hijos y para eso contamos con el plan de mediación digital parental que te va a ayudar un montón en este sentido. Ahora en verano, que tienes más tiempo, puedes pasar por la web captain.com y conocerlo un poquito más y ver cómo puede ayudarte. Esperamos que disfrutéis muchísimo de este verano y que las pantallas nos ayuden a ello en lugar de ser un impedimento. Muchísimas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.